tercera semana de las pedagogías de la universidad de chile entre el 7 y el 11 de noviembre el programa transversal de educación de la universidad de chile junto a diversas unidades académicas desarrollará foros seminarios jornadas de debate y actividades culturales que tendrán como eje la educación pública la casa central y el campus juan gómez millas Abrirán sus puertas para reflexionar y compartir sus iniciativas y experiencias en pedagogía y educación. Universidad de Chile, fortaleciendo la educación pública.